Hola a todos y a todas. Hoy vamos a ver un video sobre Colombia. Entonces eran las 8 cosas más extrañas que me parecieron a primera vista de Colombia, o sea, no cosas malas ni cosas buenas, cosas raras, diferentes, que uno está como, "Ay, es así aquí. Ah, en mi país no es así. Qué raro." Pero a veces son cosas buenas, cosas malas, pero igual no ves lo que es bueno o lo que es malo, más bien lo que es rarísimo. Entonces, vamos a ver esas 8 cosas juntos. Y para que vean un poco como yo veía Colombia mi primera vez y recuerdo que fue hace 10 años, bueno en 6 meses era 10 años que eh, conocí el país de Colombia y son 10 años lindos de mi vida, bueno vamos a ver esas cosas Empecemos por la primera cosa, bueno, número uno, los buses pequeños, aquí pequeños se llaman busetas en Colombia, bueno, en portugués quiere decir otra cosa, buseta, lo dejo averiguar, pero en Colombia le dicen buseta a una chiquita, bus, a un bus chiquito, o sea, el diminutivo de bus. Eta. Busito también podrían decir, pero le dicen buseta o colectivos, aunque colectivos ya no lo emplean porque eran pues, buses aún más pequeños. Bueno, entonces yo cuando vi las busetas, la primera yo, wow, pero qué raro, en mi país son todos los buses grandes. Bueno, en, ahora en Colombia está creciendo lo que se llama Transmilenio, este sistema de transporte con buses grandes. Cuando llegué en el 2008, pues también había el transmedio, pero había más busetas que ahora. Y muchas, muchas personas solo andaban en busetas porque les daba miedo. Los buses grandes, les decían a veces, hablaba con ellos, ay, a mí me gusta grandes. Y no, es que no sabemos dónde agarrar la barra y todas esas cosas. Bueno, entonces sí, fue la primera cosa rara. Esos buses tan chiquitos yo, pero parece medio bus, qué raro. O sea, eso nunca lo he visto en mi país. Entonces sí, eso era la primera cosa. Y pues chévere, Chéveres las bucetas, aunque en muchos países latinos las llaman de otras maneras, pero no estamos para aprender de léxico, aunque es interesante En los comentarios pueden decir como dicen en su país, buceta <risa> Punto número 2, el vocabulario muy colombiano Bueno, aunque lo había más o menos estudiado por internet antes de viajar Pero bueno, las primeras palabras raras, la primera palabra rara, sobre todo escrita Era cuando yo le decía a una persona, ¿Cómo estás? Y, por ejemplo, si era una chica, ¡ay, estoy juiciosa! Y yo, ¿qué? ¿Un juicio? A ver, veamos el diccionario. Juicio, tribunal, ta, ta, ta. Pues no creo que me hable de tribunal, pero ¿qué quiere decir esa vaina? Entonces, sí, estaba como asombrado. Juiciosa o juicioso. Bueno, creo que solo Colombia emplea esa palabra que quiere decir como tranquilo. Bueno, eso fue un poco antes de llegar a Colombia. Luego, cuando llegué a Colombia... Eh, el que más O sea, cubo que más Incluso el cubo Y yo, ¿qué? ¿De qué me habla? Y él luego me enseñaban Bueno, qué más es un qué tal Y yo, ah, ya Y yo estaba como confundido Porque a veces las personas te decían Bueno, trae esto, trae eso Y qué más O sea, y yo, ¿qué? O sea, ¿Qué quiere decir? O sea, ¿otra cosa más o cómo está uno? Bueno, otro del vocabulario complicado, el vea pues, y yo, ¿por qué vea pues? ¿Qué quiere decir esa cosa? Y ellos, no, pues no quiere decir nada, y yo, vea pues. Bueno, entonces sí, es muy raro el vea pues, aunque se usa más en la ciudad de Medellín, creo, pero sí, igual se usa en muchas partes de Colombia y no quiere decir nada, bueno, como, ya, mira. Uh, el otra cosa es el bien pueda, o sea, uno entra Ay, bien pueda, yo, ¿qué ¿Bien pueda qué? O sea, ¿qué, ¿qué me quiere decir? Bueno, eso sí era muy raro eh, Otra cosa es hoy que los colombianos son demasiado, demasiado, demasiado, demasiado educados en la manera de hablar Entonces se habla mucho de usted, y yo, pero ¿por qué se hablan de usted? O sea, son amigos, ¿por qué se dicen usted? Dígase, dígase tú Tú, o sea, hola, ¿tú cómo estás? No, ¿qué hubo? ¿cómo está? O sea, pero ¿qué? Dile, ¿qué hubo? ¿cómo estás? Bueno, el usted está muy exagerado. Palabras como me regala una cosa, o sea, son demasiado educados. En España, por ejemplo, me acuerdo que una vez me regala esto y yo, ¿qué? No te regaló nada, o sea, ellos son más directos, dame esto, ya. Uh, otra palabra rara que me decían mucho a mí era mono. O gringo, entonces gringo ya sabía por lo de México, Estados Unidos, y yo pero no soy gringo, exageran, bueno ahora ya estoy acostumbrado, incluso yo veo a una persona extranjera le voy a decir gringo de una vez, aunque puede ser de, no solo de Estados Unidos, sino de Europa. Y el mono, pues aquí no es un animal, y yo pero mono, pero, qué quiere decir eso, y, y me explicarán bueno una persona rubia, bueno, o incluso no es mono, a veces le dicen mono a uno que es blanco, aunque uno no tenga el pelo mono. Uh, otra palabra complicada que se dice mucho aquí bueno, no complicada pero el marica marica y esta nunca, nunca se me la pegó, esa palabra, o sea, yo hablo muchas cosas, juicioso lo puedo decir, gringo lo uso, me regala, bueno, el buen, pu bien pues tampoco porque no soy vendedor, pero, ¿qué más? lo uso, uh, juicioso, bueno, ya lo dije, eh, marica no lo uso, no sé, me parece un poco, todavía no estoy acostumbrado, o sea, no, no nos insultemos, no seamos homofóbicos, entonces, si esto todavía no lo uso. Bueno, este será un, un poquito recordar recordar todavía, pero el vocabulario sería la número dos, un poco complicado de Colombia. Cosa rara, número 3 un poco lo que es arquitectura, por ejemplo, lo decía en otro video, los postes y los cables, aquí hay muchos cables con muchos postes, y yo pensaba, pero si cortamos un hilo, ¿qué pasaría? ¿no habría luz? O sea, sí, hay muchos, muchos, muchos, muchos postes, en Francia también hay ciudades que sí, pero en general es debajo de la tierra, eh, aparte de esos postes que eran raros... Eran los huecos de la carretera, sobre todo cuando llegué, era una época que me decían, ay mira, hay huecos en la carretera, pero la gente lo hace a propósito para ser pagado para tapa eh, taparlos, o sea que era como un comercio, y yo, ¿qué? ¿Hay gente que hace eso? ¿Hacer huecos para ser pagado por la alcaldía y taparlos? Eh, qué raro, entonces yo estaba, mm, sí, raro. Y cuando uno está en el bus, uno está así como una atracción mecánica, o sea, bueno, es gratis por lo menos. Pero sí, se movía mucho por los huecos el bus, eso fue también bastante raro. Y de la arquitectura también los techos, o sea, bueno, en París por ejemplo los techos son elegantes y todo. Mientras que en Bogotá en general los techos son como más de teja, bueno, depende de la parte porque hay partes súper hermosas y hay partes, pues no son feas, pero más humildes. Y a mí me gustan las partes humildes, entonces no vaya a decir que son feas, pero sí, los techos humildes con tejas, y yo wow, y a veces se ponen como ladrillos para que la teja no vuele con el viento, y yo wow, qué raros esos techos, decir la arquitectura es bastante diferente, pero no quiere decir que sea fea, sino rara, y eso es lo que nos gusta a los europeos, ver cosas raras, porque ver París todos los días es aburrido, ¿no? Punto número 4, las duchas eléctricas Me van a preguntar, oye francés, pero ¿por qué hablas de ducha? Nunca te bañas Pero sí, yo me baño por lo menos <ríe> Bueno, sí, entonces dicen que los franceses nos bañamos Pero no todos Una pequeña parte de la población no se baña Y yo hago parte de la gran, por, la, la gran parte de la población que se baña todos los días Bueno, las duchas eléctricas en Colombia eh, me parecía raro O sea, uff, hay electricidad que va a hacer caer el agua Pero electricidad no electrocuta O sea que en Francia es más de gas Bueno, en Colombia también hay casas con gas natural o lo que sea pero ahí eh, sobre todo en la mayoría de las casas creo que en Colombia tienen duchas eléctricas Entonces sí, eso me parecía muy muy raro porque una ducha eléctrica sí, da un poco de miedo Pero igual uno se acostumbra y hace un ruido esa ducha, pero ya Entonces sí, sería esta cosa que me parecía rara la ducha y eso que nunca me baño, pero chito Punto número 5, ya estamos más de la mitad, lo dije en otro video, la comida, la comida colombiana es riquísima, la bandeja paisa la amo más que eh, cualquier plato francés, bueno tampoco, pero sí me encanta mucho, mucho, mucho la bandeja paisa, está en mis favoritos platos, pero, pero lo, lo, lo que no me gusta de Colombia, como lo decía en otro video, es arroz todos los días, almuerzo, cena. ¿Desayuno tal vez? Bueno, tampoco, o oh, quién sabe Pero sí, mucho, mucho arroz Entonces yo a veces preparaba platos a amigos Oye, ¿pero no le vas a echar arroz? Pues no ¿Para qué? No le he hecho papas a la francesa Entonces, ¿por qué le voy a echar arroz tampoco? O sea, no es obligatorio que haya arroz, no es obligatorio que haya papas a la francesa No es obligatorio que haya frijoles O sea, me parece que la comunidad no es obligatorio que haya siempre un alimento Bueno, algo de líquido para tomar, tal vez Pero me parecía muy raro que aquí, la verdad Adictos al arroz eso me parecía muy extraño. Bueno, ya me acostumbré, pero felizmente todavía no tengo esa costumbre de comerlo todos los días. Felizmente, como cosas a veces diferentes. Punto número... Uy, uy me pierdo yo. 6. La rivalidad entre ciudades. O sea, yo llegué a Bogotá, conocí a una cartagenera que me ayudó mucho cuando llegué a Bogotá. Una costeña. Pero... Mmm, eh, la, rivali la rivalidad, o sea, cuando hablaba... Bueno, mi primer viaje a Colombia llegué a Bogotá, pero también fue a Cartagena un poco tiempo. Pero la diferencia de acentos, de caras, de... Sobre todo acentos, o sea, no se habla para nada lo mismo en Cartagena que en Bogotá, por ejemplo. Y la rivalidad, o sea, los, los de Bogotá llaman a los costeños como... Los, los costeños y los costeños llaman a los de Bogotá los cachacos o corronchos creo, entonces sí había mucha rivalidad, ay no, mi ciudad es mejor que la tuya, no, la mía es mejor que la tuya o sea, uy, pero ya, todos son colombianos ¿por qué se odian tanto? entonces sí, pues tampoco se odian, pero sí hay mucha rivalidad y siempre uno quiere decir que ciudad es la mejor que la otra etcétera, que Medellín también escuchaba que ay los países no sé qué, o sea me contaban porque mi primer viaje no fui a Medellín, pero luego vi Medellín sí, hay mucha rivalidad que los rolos, que los cachacos, que los paisas, ay María Gómez, bueno es decir, sí, mucha rivalidad y muchos acentos súper diferentes. Lo que en Francia obviamente hay acentos, pero no tantos como en Colombia. En Colombia podría haber iguales de acentos que todos los acentos francófonos reunidos casi. Punto número 7, penúltimo, la organización de las ciudades. Bueno, hablamos de Bogotá, que fue mi primera ciudad. La organización es decir que hay números de calles. Bueno, me imagino que en muchos países latinoamericanos Incluso en Estados Unidos, pero en Europa mm, mm. O sea que la calle 1 La carrera 1, la calle 2, la carrera 3 La transversal, la, la diagonal Bueno, entonces yo estaba re perdido. Ahora sí me ubico ya a calle 1 Luego si uno va más al norte, está calle 2, 3 Lógicamente, pero la primera vez yo, ¿qué? ¿Pero ¿Para qué me habla de esos números? Ya, no sé cómo llegar Dime más bien cómo ir Entonces sí, los números de las calles era como muy raro O sea, es muy lógico Me parece mucho mejor esto que en Europa que la, En Europa, más la calle Santa Santa Cruz, la calle eh, del Papa, bueno, o sea, hay muchas calles, pero uno no sabe dónde está, mientras que la calle 50 uno se ubica más o menos y lo más raro, es si tal vez está la 50 Sur, bueno, en América Latina no sé si es lo mismo en la tabla de ciudades, lo pueden escribir en los comentarios si en Argentina es lo mismo en Perú, en México eh, si hay calle 40 Sur norte, diagonal, transversal, no sé si hay lo mismo me pueden escribir en los comentarios y también lo que era raro y la particularidad de Bogotá que me gustó mucho, que me ayudó mucho, es la montaña uno veía la montaña y me dijeron, bueno Mira la montaña, a la derecha de la montaña es el sur, a la izquierda de la montaña es el norte. Y yo, ay, qué raro, Uy, pero esa montaña es grande porque hace toda la ciudad. Entonces sí, es la particularidad de Bogotá para la montaña, pero me ubiqué gracias a esto. Pero al principio de las calles estaba re perdido y eso que es algo lógico e interesante. <risa> Último punto, es bueno, son dos temas en uno, más más es como la presencia de muchos taxis y de militares Empecemos por los taxis Yo, wow, hay muchos taxis Tantos taxis, más taxis que carros o buses O sea, estaba sorprendido Porque en París, en Francia hay muchos taxis Pero son muy caros, aquí re baratos Y sobre todo son más, menos numerosos en Europa eh, Tal vez porque tienen más carros O porque es tan costoso, no sé Pero aquí hay muchos, muchos taxis Y amarillos Y yo, ay, como en las películas de Estados Unidos con los gringos Que tienen los taxis amarillos Bueno, en Francia son blancos, negros No hay tantos colores, pero... Amarillo sería demasiado exótico Aunque debía existir, entonces sí Yo estaba como, wow, muchos taxis, y sí, lo otro Que había muchos son los militares en los niños. Bueno, al, al final aprendí que eran de bachiller Bachillerato, jóvenes, niños Al, sí, al final, ahora que los veo, que ya Soy viejito, cuando llegué tenía 18 años Ahora que los veo eh, Me parecen, sí, muy niños Y sí, entonces no son militares, pero tienen un uniforme Igualito que el de la policía o Bueno, no son militares porque están de verde Pero para mí, verde es militar, pero La verdad son policías, pero aquí policía y en militar son verdes bueno, entonces sí, mucha presencia de hombres a veces armados o con uniformes wow, entonces dicen que es peligroso, no creo con tantos hombres armados y tantos uniformes, no creo que sea tan peligroso y al final pues no es tan peligroso gracias a ellos entonces sí, mucha presencia de policía o militares en la ciudad, en París también se verá bueno, ahora que los atentados se ven más pero bueno una época que casi no había militares en París listo fueron los 8 puntos más raros exóticos Locos de Locombia Ya, si te ha gustado el video no olvides ponerle un like Suscríbete al canal y no olvides que no estoy criticando El país, sino diciendo las cosas exóticas Que tiene el país y lo mejor de la vida Para un hombre, una persona, un humano Más bien, porque es muy machista decir un hombre Es ver cosas exóticas O conocer cosas exóticas, ¿cierto? Bueno, hasta luego, no olvides el like Entonces suscríbete al canal si no lo has hecho bueno Hasta luego mi amigo colombiano O latino, o de donde sea